Llegó usted a España siendo un niño, a una España destruida, a un Madrid de posguerra. Según usted, la destrucción es un olor. ¿A qué huele la destrucción? En alguna, en alguna entrevista seguramente he hablado de, del olor eh, evocando eh, cuando tenía un año y pico en, la, en, la, en Filipinas, en Manila, la ciudad donde nací. Eh, el final de la guerra, ahí, la, la ciudad quedó totalmente bombardeada y estábamos en un hospital y no recuerdo bien imágenes no recuerdo, pero sí recuerdo el olor de los muertos que estaban en, en la estancia donde estábamos, ¿no? debajo de unas camas con unos colchones según me contaban, ¿no? de eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo de, del olor cuando de repente por ahí se me ha un olor así un poco eh, eh, desagradable eh, que remite a la muerte, me, inmediatamente me traslada a, a Manila, ¿no? al hospital. Qué fuerza tienen los olores, ¿eh? es impresionante, Sí, olores, eh, evocan. La, la, la, la, la distancia más, más, más corta entre dos puntos, uh -huh. el olor. Uh -huh. En aquella época usted iba a comprar sus libros a la librería Espasa. ¿Todavía conserva alguno de aquellos libros que iba a comprar a, con devoción casi casi, no? Bueno, empecé robándolos, empecé robándolos, porque no tenía dinero para, para comprarlos, y los guardo, los guardo como oro como en un paño, ahí están y en cualquier momento te los enseño. Uh -huh. Luego lo dejó todo, bueno, estuvo un tiempito, 15 días en, en la escuela, para aparejador, para pero aquello, no parece que le hizo mucha gracia y lo dejó todo y se fue a París. ¿Y uh -huh. qué le marcó en la ciudad de la luz? Bueno, irse a París en aquellos años. Bueno, yo quería hacer arquitectura, pero no lo pude hacer porque me suspendieron el preu de entonces eh, dos veces y estaba, eh, estaba claro que, no, que no, era, no era por donde tenía que discurrir. ¿no? Entonces me metí en la escuela de aparejadores para hacer la carrera de aparejadores y, y una vez terminada la carrera que me, con, me convalidara la carrera para seguir en arquitectura. Pero en fin, me, me, estuve 15 días, no soporté aquellos 15 días y con unos ahorros que, que tenía de unas pinturas que me compraron me fui a París bueno, pues a, a, a conocer la ciudad de, de la cultura, la ciudad de la luz, la bohème, eh, la, la, la, la, bohème eh, la libertad, eh, y sobre todo para ver muchas películas, en aquellos años me interesaba mucho el cine y había películas que evidentemente que no se podían ver aquí por la censura, inmediatamente creo que a las pocas horas de llegar a París lo primero que hice fue ir, irme a la filmoteca a ver las, las películas que no podía ver aquí. Y al final el oficio de aprendiz es el más enriquecedor, el más largo, ¿no? Para usted. Y dice que sigue siendo un aprendiz. Bueno, yo creo que la vida es puro aprendizaje. ¿no? Eh, y, y, y, y no acabamos de aprender nunca, ¿no? Siempre, siempre nos equivocamos y, bueno, y se aprende de los errores, ¿no? sobre todo. Eh, y bueno, yo estoy en esa, en esa inercia, ¿no? De, de, de querer aprender de, y sobre todo, según me va quedando menos tiempo aquí en este planeta, tengo muchas más ganas todavía de, de, de, de tengo muchos más deseos de conocimiento ¿no? y, y la curiosidad cada vez se me despierta más. ¿no? Serán cosas de la edad, supongo. Sí. Sí, que yo creo que si, si no, no existe ese deseo de, de, de conocer esa curiosidad, ¿para qué estar aquí? ¿no? Es decir, sería muy tedioso y muy muy aburrido. ¿no? A mí el, esto de estar vivos es un enigma que, que me fascina, ¿no? que, me, que, que, que, que que me, que me inquieta y que, y que me despierta la curiosidad para, para ver un poco de, de qué se trata un poco todo esto. ¿no? Bueno, han transcurrido 50 años y de momento nos deja usted, nos, nos ofrece 35 LPs, 15 poemarios, 10 películas, 30 exposiciones individuales. Ha pasado usted a formar parte del patrimonio de la canción de autor en castellano, pero ¿por qué quiere que escuchemos sus canciones y le olvidemos a usted, que lo ha declarado no hace mucho? Bueno, me alegra conocer estas cifras que das, no, no, no, no he contado todas las exposiciones y todos los discos, pero bueno, si tú lo dices será cierto. ¿no? Eh, bueno, eh, realmente eh, importa lo que uno hace, no, no, lo que, no, no, no, no, no quien uno es, ¿no? realmente uno es que uno es lo que hace y de todo lo que he hecho yo supongo que si algo tiene algún valor será lo que he hecho mi persona importa importa muy poco porque somos tránsito aquí en este en este planeta y no queda nada de nosotros lo único que queda es lo que lo que uno ha hecho aquí en esta vida su padre ha sido siempre muy importante para usted, una figura clave. Le resultó duro cantarle a su padre, pero finalmente lo consiguió. Padre, hoy me ha puesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro, pero vacío por dentro. ¿Ha conseguido llenar ese vacío con el paso de los años? No, esos, esos vacíos son para toda la vida. ¿no? para toda la vida, y de mi madre también, evidentemente, pero con mi padre tenía una relación muy, muy, muy especial. ¿no? Eh, era un ser eh, generosísimo, eh, una persona excelente, y, y siempre lo he tenido como, como referencia. ¿no? Y bueno, sin, sin lugar a dudas, ese vacío no, no, no, no se vuelve a llenar con, con nada. ¿no? ¿Cuál es su principal estímulo para seguir trabajando, Luis Eduardo? Pues volvemos un poco a lo de antes, la, la curiosidad, huir del aburrimiento, eh, intentar aproximarme un poco a, de, a, a, a, a intuir un poco de qué va esto de estar aquí en este formato sin saber por qué ni para qué, sin haberlo pedido, eh, obligados de alguna manera a ser felices, a enamorarnos, a sufrir, a dudar, a, a ser eh, seres perversísimos, a ser seres angélicos, eh, todo, todo ese, todo ese en, enigma me, me, me sigue fascinando y, y, me, y, me, y me empuja a, a, bueno, a, a aproximarme a, a, a, los, a las secretas intenciones que pueda, que pueda haber detrás de todo eso que desconozco. ¿no? Escribir poesía, componer música, interpretarla, oponer para otros, pintar, hacer cine. Bueno, le pongo un nombre, que sí, que lo sé, pero elija. ¿Qué es más? Es que la verdad no, no, no distingo no, no distingo entre una entre una actividad y la otra, ¿no? Es todo lo mismo, se utilizan herramientas distintas, pero se trata de, bueno, pues de contar cosas, de expresar, de expresar emociones, de expresar reflexiones da igual eh, las, las herramientas que se, que se utilicen, ¿no? evidentemente intento utilizar bien esas herramientas, eh, conocer bien el oficio de, de, de, de cada medio de expresión, ¿no? pero no hay, no, hay, no hay fronteras entre, un, entre una manera de, de comunicarse y, y, y la otra, ¿no? en donde muere un, eh, en donde acaba un, una, una manera de expresar, empieza la otra, ¿no? en donde acaban las imágenes, ...de las pinturas, ahí necesito el, el sonido, la música, las palabras ¿no? y viceversa. Y el, el cine de alguna forma aglutina un poco todos, los, to, todos esos lenguajes. ¿no? El cine se, se nutre de, del teatro, de la novela, de la pintura, de, de la imagen, del, de, de, de la música, de la poesía... Eh, eh, ...reúne todas las artes y, y, y, en sí, y, y en sí mismo el cine tiene su lenguaje propio... ¿no? Es el para mí el, el, el arte, eh, el, el, el vehículo más completo para, para expresar eh, lo que uno siente y lo que uno cree. ¿no? Uh -huh. Y para atraer a las musas esquivas, ¿qué necesita ¿La luz, la oscuridad, el silencio, colores, aromas, la soledad? Bueno, eh, un, poco, un poco todo, un poco todo eso que, que acabas de enunciar, ¿no? Pero esencialmente la soledad ayudada con un poquito de alcohol eh, eh, es, un, es una, una, una, una buena mezcla para, para provocar a estas señoritas que andan por ahí flotando. Dispersas. Dispersas. Volátiles. <ríe> Sutil, <ríe> sutiles. Yo digo que hay mucha gente, pocas personas. Y ya si hablamos de seres humanos, pues no sé No sé. ¿Siente usted que ya ha conseguido alcanzar la luz del ser humano con todo lo que eso implica? ¿Es usted ya, ¿Ha llegado a la categoría de ser humano? Madre mía, qué pregunta, Carmen. ¿Ah? Eh, en absoluto, en absoluto. Creo que navego entre, entre luces y sombras. ¿no? Todo esto es... Yo tengo un, una canción cortita que se llama de La luz y la sombra y que dice... Eh, voy andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, como gira este mundo de la luz a la sombra, de la, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Este es un viaje entre luces y sombras, eh, y cuanta cuanto más luz encuentras, más sombras eh, aparecen de nuevo. ¿no? No, hay, no hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Comprometido y batallador... ...tímido y provocador... ...desvalido y seductor... ...así se le ha descrito... ...en, en ocasiones... ...¿es usted todo eso? Preséntame a esa persona que te haya dicho todo eso... ...porque tengo muchísimas ganas de, de... conocerla e intimar con ella... ...vaya salida, vaya salida... ...a los 24 años se casó con Marichu... Uh -huh. ...su novia... Uh -huh. ...Pablo, Laura y Miguel vinieron después... ...alguno de los hijos... ¿Se ha inclinado por alguna de las disciplinas artísticas que practica el padre? Bueno, eh, los tres eh, tienen, tienen, tienen talentos, ¿no? en, en, sobre todo dibujando, dibujan muy bien. Eh, el, el, el pequeño Miguel es el que, eh, el que toca un poco todas las teclas, es músico, pinta, pinta muy bien. Escribir no, no, no, no tiene tendencias a la escritura, ¿no? Eso más el, el mayor Pablo, ¿no? Y, y Laura es, eh, que está en medio, además, eh, por ahí también navega entre, entre unos, unas indisciplinas y otras, ¿no? de sus hermanos. ¿Todavía sigue usted sintiendo a veces ese deseo de presentar su renuncia irrevocable a ser adulto? Eh, yo intento ser adulto porque... Para sobrevivir en, en, en, en este mundo que nos ha tocado vivir, hay que ser adulto en el sentido de que hay que practicar el cinismo, de que, de que hay que ser tramposo, de que, hay que, ser, eh, hay, hay, que hay, hay que tener alguna perversidad en la manera de, de, de relacionarse con los demás. ¿no? Eh, yo lo intento, pero me sale el tiro por la culata siempre, se lo hago muy mal y soy un desastre en ese sentido. ¿no? de modo que creo que no, no, no, no estoy en absoluto próximo a, a, la, a la edad del, del adulto ¿no? y creo que según va pasando los años, menos. ¿no? menos. O sea, me, me, me voy identificando cada vez más con, con, con los niños y con los perros. ¿no? ¿Y cómo está ese niño de salud, ese niño interior de usted? ¿Está bien de salud? ¿Está fuerte? Bueno, está todavía con, con esa curiosidad que hablábamos antes, ¿no? Se mantiene, se mantiene viva esa, esa, esa, esa necesidad de, de, de, de saber y de conocer, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, creo que no, ha, no he acabado con él del todo, ¿no? Lo intento, pero no puedo. Eh, es más fuerte que yo. Una de sus canciones más tremendas, más desgarradoras es Al Alba su himno contra la pena de muerte, nacido de su oposición frontal al régimen franquista. En aquel momento fue valiente, la sacó a la luz, se cantó. Y yo imagino que aquello le debió traer algún sinsabor, algún quebradero de cabeza, ¿no? En aquel momento. No, la, la verdad, eh, eh, Alara es una canción, es una canción de amor. Eh... Que, que me salió eh, de esa manera, es decir, yo, yo intenté tiempo atrás, antes de, de componer esa canción, esco, escribir una canción que narrara un, un fusilamiento, ¿no? con la idea de que esa canción se pudiera cantar y, y pudiera pasar censura, porque coincidía con la época el, fin, el año 74, 75, 73, 74, 75, que vivíamos en estados de, de excepciones constantes, con fusilamientos y y, y quería hacer esa canción, pero no me salía. Eh, intenté hacer una descripción, pero no, no salía, no era lo que yo quería. Y o, otras versiones eran, eran, eran muy panfletarias y tampoco era eso lo que quería. No, no, no, no encontré el modo de, de, de darle forma a, a, a narrar una, una, una situación eh, límite, como puede ser un fusilamiento. Entonces me olvidé de de hacer la canción y me puse a escribir unas canciones de amor para, para otro proyecto y entre esas canciones de repente sale Al Alba eh, que tenía todas las connotaciones de, de esa canción que quería hacer pero que salió sin, sin, sin que yo, lo, yo quisiera hacerlo eh, en, en esa época yo no, yo no, eh, no daba conciertos eh, casi todas mis canciones las cantaba Rosa León y Rosa cuando escuchó la canción eh, también me dijo, esto parece que es un, alguien que van a fusilar, Le dije, no, no, es una canción de amor, y, y bueno, pues la grabó, y, y en los conciertos ella, bueno, ya cuando condenaron a los, a los eh, con, estaban ya sentenciados los condenados a muerte del 27 de septiembre de 75, ella dedicaba esa canción a, a, los, a los condenados a muerte, con gran riesgo por, por su parte ¿no? en aquellos momentos. Y, y, en es, y, y en ese sentido, la canción quedó vinculada a, a, los, a los fusilamientos del 27 de septiembre. Como que la, la canción fue, no la canción que quería hacer, pero vino cuando ella quiso, ¿no? que es como suelen, lo que suele suceder cuando una canción necesita existir. Estábamos en 2012, vamos a cambiar de tema, y en ese momento usted hablaba de perplejidad ante la situación de inseguridad, de vértigo, de amenaza de quedarnos a la intemperie. Y decía, tener angustia por no ver alternativas, por no creer lo que se nos estaba contando. Decía, estábamos gobernados por terroristas financieros, que son quienes deciden. Estamos empezando 2016. ¿Cuáles son sus sensaciones ahora, señora Uy? pues me reafirmo en lo que dije entonces, es decir, que, que ahora ya son, son mafias terroristas quienes realmente gobiernan el mundo. ¿no? ni siquiera, Creo que ni siquiera ya es eh, un sistema capitalista en el que estamos. En el que estamos ¿no? eh, hemos ido más allá, tan más allá que estamos volviendo al feudalismo. ...son señores feudales con nombres y apellidos... ...que están en las listas de Forbes... que ...son ellos los propietarios del mundo... ...los propietarios de la economía... ...los propietarios de, de, de, de la política... ...y ellos son quienes deciden... ...qué es lo que tiene que suceder... ¿no? Eh, ...estamos volviendo a medio huevo, ...es decir que están los señores feudales... ...que tienen todos los derechos... ...nosotros somos unos súbditos... ...que tenemos que pagar nuestros diezmos y tal... ...sin ningún tipo de derecho... ...cada vez menos derechos... ...estamos volviendo a las cruzadas... Otra vez la guerra contra el infiel Estamos volviendo a los alquimistas Con esta obsesión por el oro Por convertirlo todo en oro eh, Inmediatamente ¿no? Estamos volviendo a las epidemias eh, Epidemias ya, ya prefabricadas Por... No sé, vaya usted a saber quién ¿no? la, Los intereses de la industria eh, Farmacéutica Son... Son oscuros ¿no? Y... Y bueno, en ese sentido creo que el avance del sistema capitalista es un retroceso al, al, a casi lo peor de la sociedad humana, en el que es el, el medioevo. ¿no? Es decir, hay unas incongruencias y unas contradicciones salvajes, y eso es debido, debido a, a, entre otras cosas, esencialmente a un, a un sistema eh, económico y político llamado neoliberalismo, que es lo que impera en el mundo. En estos, no sé cuáles son las maravillas del neoliberalismo. Hablábamos justamente de la musicalidad de, de las lenguas, usted habla tagalo, inglés, francés, catalán, español. Eh, es fascinante la musicalidad de las, de las lenguas, pero dígame, para usted, ¿cuál de esas lenguas es la más sensual? Ay, depende del momento. <risa> Es un tópico decir que la lengua francesa es la, la, la más próxima a, a la sensualidad, ¿no? y, y, y, y de, puede que sea así, ¿no? eh, Todas las lenguas son muy bellas, todas, todas, porque todas eh, son... Eh, eh, construyen el conocimiento. O sea, eh, a, a, tra a través de, los, de, de, de, de las lenguas uno puede conocer una cultura. Y puede, y puede hacerse respuestas a, a determinadas preguntas. ¿no? Si nos fijáramos más en las raíces etimológicas de las palabras, llegaríamos a, a conclusiones muy, muy, muy, muy inquietantes. ¿no? Todas las lenguas son bellas siempre y cuando sirvan para comunicarse. Una lengua sirve para comunicarse. Y se trata de eso, de que nos comuniquemos, no de que, no de que rompamos la comunicación. ¿no? Ahora, por la, las músicas de las lenguas que me preguntas, yo creo que el francés eh, debe ser, eh, la, la, la, la, la, la melodía de, de, del francés es, es, es muy, muy, muy sensual y muy seductora. ¿no? Pero creo que, sin embargo, eh, para indagar los laberintos del conocimiento, creo que el castellano es probablemente la lengua más indicada, ¿no? casi más que el griego, te diría, no sé, no hablo griego, ¿eh? esto, pero eso de que haya una diferencia castellano y el catalán también, decir, que hay una diferencia entre el ser y el estar, eso es, eso es muy importante, es decir, que eso no, no, no, no está en ninguna otra lengua, no, no es lo mismo ser que estar. ¿no? Llamar al destino sino, sí, no, me parece maravilloso, ¿no? eh, muy, muy, muy muy definitorio, ¿no? que el, eso que llamamos el yo conciencia de, de su propia conciencia, del yo, ¿no? que cada uno tengamos un yo y que mi, mi yo sea mío, tuyo sea tuyo y suyo sea suyo, es fascinante, esto es un poco una broma, ¿no? pero, pero cre creo, creo que, creo que, que el, el, el castellano es una lengua que es muy práctica en cuanto a, a profundizar en conceptos que andan por ahí un poco confusos. ¿no? ¿Qué canciones de amor le han impresionado más en su vida? Pues eh, hay, hay, hay, hay muchas, ¿no? Eh, pero seguramente sí. eh, No me quite para de, de Jacques Brel, eh, el Yes Day de, de Lennon. Eh, hay muchas, ¿no? digo en una presentación, en un concierto, el, el para vivir de Pablo Milanés, eh, hay, hay, hay muchas canciones. Eh, pero, pero yo creo que sobre todo hay una que es una canción de amor de un artista a otro artista, que es Vincent, de Don McLean. Es una canción bellísima, es una canción de amor de Don McLean a Van Gogh. Y creo que es difícil superar eh, la ternura y la emoción que hay en esa canción. Los girasoles, giralunas. Uh -huh. ¿Eh? Giralunas, eh, decía usted, que es una fábula contra esa gran mentira que es la sociedad actual marcada por el capitalismo salvaje y la corrupción generalizada. Y ahora, Giralunas vuelve, está volviendo, nos lo vuelve usted a... Ah, bueno, no usted exactamente, sí, pero acompañado de los jóvenes que hacen versiones de, de sus canciones. Eh, usted rompe siempre barreras generacionales, eso es una maravilla que usted, no se sabe muy bien cómo consigue, pero lo consigue. Esa gran mentira, si sí, ahí estamos girando en círculos como el Giralunas, pero el Giralunas es rebelde, ¿no? No quiere girar como, como le manda el sol, ¿es así? Sí, el giraluna es un, un girasol disidente, que, insumiso, un poco rebeldito, que cuando cae la tarde, en vez de agacharse y humillar como los demás girasoles, permanece, permanece erguido mirando al cielo, ¿no? porque intuye que tiene que pasar algo. Entonces, bueno, pues es una pequeña fábula que cuento antes de cantar la canción, giraluna. Eh, y bueno, efectivamente pasa el tiempo, llega la noche, salen las estrellas, sale la luna, y la luna, como todas las noches, echa una mirada al planeta Tierra y de repente ve ese campo de girasoles todos agachaditos y uno todo ahí erguido. ¿no? Dice, esto no es normal, tengo que ver qué es lo que, qué es lo que pasa. ¿no? Entonces viaja millones de kilómetros y se pone justo enfrente del, del giraluna. Y entonces, bueno, el giraluna es la primera vez que, que, ve, que ve la luna, ¿no? No, no la había visto antes. Y se queda extasiado, fascinado viendo, viendo la luna. Eh, y la luna al verle tan emocionado dice bueno pues se merece un premio por su constancia y el premio consiste en simplemente en girar y mostrarle su cara oculta el premio es enseñarle su cara oculta al, al giraluna ¿no? y bueno el giraluno pues, se queda todavía mucho más eh, en, en, en éxtasis ¿no? porque está viendo lo que los demás no pueden ver y, y ese premio se lo da el giraluna y el, la luna, el luna por tres motivos uno porque tuvo fe el segundo porque no perdió la curiosidad y el tercero porque tuvo criterio propio esos son los motivos que que, que valora la luna en el, en el girasol este insumiso ¿no? Pero luego, luego pasando el tiempo esa otra cara de la luna ya no es tan hermosa ya no es tan fascinante ¿no? y empieza a ser un poco agresiva y ahí yo no te cuento más, porque es la segunda parte del cuento que está en, en una película dibujada por mí en animación, dibujos en animación, que está en un DVD junto al disco de homenaje, este que, me, que has mencionado, de Gira, que se llama Giralunas. ¿no? Es un disco con, con canciones mías que han elegido los, los más jóvenes de de esta cosa que llamamos canción popular y, y cada uno ha elegido una canción y se, se, la, se la ha recreado y, y el título del, del disco es Gira Lunas. Ahí está el disco y la película que, en donde dibujo esta fábula que te he contado. Y nuestra revista se llama Moon Magazine, Moon Magazine que somos lunáticos. Qué bien, ¿Eh? qué bien, qué bien. Me adhiero.